Amigos, de físimas para el giorno de hoy, un alendamento bellísimo, un resbelio, un resbelio muscular. Dopo que finita la vacanza, Que medio de, de meterse en forma gradualmente, de menos en più. così cosí arribamos a, a Parigi 2024, fuerte, fuerte como un campeón. Para el giorno de hoy, habíamos bisogno de de una corda, hallamos mi sueño de un payo de manubrio. Tú puedes utilizar eh, dos botellas de agua, dos catever, cualquier cosa que sea pesante. Si tú no hay, la, no hay la, el manubrio, no te preocupes, lo puedes hacer senza manubrio. esto es un ejercicio per uomini, aunque perdona. Yo aspecto que tú guardes estos ejercicios del inicio a la fines ¿Cuál es nuestro objetivo hoy? Tonificar, de meternos en forma gradualmente. Voy a iniciar con la corda, dopo la corda inicio con ejercicio de gambe, dopo con ejercicio de gambe, facho uno de brazo y por último faccio uno de abdomen. Yo estos ejercicios los voy a repetir 4 voltes, 4 y volte. vamos, a, vamos a meter un timer, vamos a lograr 40 segundos con 20 segundos de reposo, cierto, si tú... Ancora no sé, y me estoy así forma. Tú puedes modificar el, el tempo lo fui a casa, para el vídeo, y lo fai tú directamente, y así te metes en forma gradualmente. Da, Pablo. Vamos a iniciar con un poquito de, de movimiento. Ta, ta, ta. Ta, muevo los brazos, los brazos. Avanti, avanti. Dietro, dietro, dietro, dietro. Pic piccolo baleto, círculo, círculo, círculo. un entrenamiento bellísimo les recuerdo si tú ancora no te has inscrito inscríbete a eso y láchame tu comentario, pablo no me piacen tus vídeos pablo que los entrenamientos son difíciles podemos hacer cualquier cosa yo guardo tú te comento yo lo guardo ok un poquito de, de movimiento en el posto ta, ta, ta, ta, ta, así como una atleta como una atleta que viene de tokio con la medalla de, de al menos de argento, ¿no? de cartón no volevo, no volevo, no tengo que prepararlo para, para andar a Parigi 2024, como un gladiador en Parigi, va vecino, guarda. vecino, vecino, una hora y media en aéreo, ok, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. voy a impostar mi timer, mi timer, como he dicho prima, 40 segundos con 20 segundos de recupero, Inicio con la corda. Prepárate. Vamos a saltar la corda. Come tú voy. Libero, libero, libero, libero, libero. 3. Sube. Uno. La señal. Ok. Salto la corda. Salto la corda. Salto la corda. Ta, ta, ta, ta. Salta la corda, come tú voy, come tú voy. Libero, libero, libro libero. libero. Amortigua la caduta. Ta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 Ahora prendo el manubrio. Vamos a hacer esto. Tras, Su con el Su con el pez. Ah, Se sentirá, se sentirá la fatiga. Ok, ok, ok. Perfecto, perfecto. Dai, Ah. Su. Nuevamente, dai, dai. Esquina de rita. Profundo, profundo, un escuote profundo, dai. Da, da, da, da, da. Da. Salgo, salgo, salgo. Da. Perfecto. Nuevamente. Sí, sí. Ok. Sí, sí, sí, sí, sí. Se va. Vamos, vamos, vamos, vamos. Se la fai. Se la fai. Ah, soy un campeón. Sí, sí. Ok, perfecto. ¿Cuál continúa? Vamos a continuar el brazo, brazo, brazo, brazo, brazo, brazo. Brazo, brazo, brazo, brazo, brazo, brazo. Espalda, e espalda, dirito, dirito, va. Salgo. Uno. Ta, ta, ta, ta, ta. Abro la cesta, de la espalda. Ta, guardo de frente. Ta, esquina de rita. Ta, lentamente, lentamente. Pues esto es un rematore. Ah, el peso tú lo puedes modificar eh. muy pesante muy ligero ¿Cuál cotiza? vamos a continuar con el abdomen abdomen vamos a hacer el plan Exposto el peso de A a B de B a A plan plan plan plan plan plan plan plan vamos a hacer esto sin zafarte male sin zafarte mal porque te fai mal le dite. Ta, ta, ta, ta, ta. Ta, Ta, sí, sí, Ta, sí, forza, sí, forza. Ta. Viva. Ta, sí, sí, ta se, se. Ta, sí, sí, vamos sí, sí, sí, ta forza, forza. Sí, sí, sí. Ok. Nuevamente la corda. La corda, la corda. La corda. La corda, la corda. Vamos a falarlo el ocho. Pivo el ocho. Giro, pivo el ocho y le, le brazo. Buto, buto, buto lo que no había, lo que no va a venir de la vacanza. Ah. oiga, saltando con la mascarilla, vamos atolio Eh, eh, fa caldo, fa caldo fa caldo fa caldo gambe, gambe, igual, igual Va es va. va, va profundo va. su, su, perfecto muchísimas en youtube ah, ah lentamente, lentamente, esquina derecha, guarda, vale. atrás, profundo, tiro, nuevamente, da, da, ta, a, ah. si, sí. si, sí, si, sí, si, sí, si, sí. ok, se va, se va, ta, su, ok, perfecto, perfecto, ta, ta, ah. tiro, si, sí. ta, ah. si sí va, ok perfecto nuevamente nuevamente pachamos pues rematores en la próxima vamos a cambiar de ejercicio por el brazo Nesuno eh. te regala miente miente miente ok esquina de irritas, lo guardo de frente. y va, va. rematores Sí, sí, sí. Yo le quedamos brazo, todo lo que sea de la parte superior con la mano. Ta, ah, sí, sí, sí, sí, ta, sí, sí, sí, sí, ta, sí, sí, sí, sí, ta, sí, sí, sí. Vamos, vamos, vamos. Resiste, resiste, resiste, resiste. seis fuerte. Perfecto. Nuevamente. Plan, plan, plan, plan, plan. Expuesto el peso. Uh, uh. Puedes a hidratarte. Hidrátate. Hidrátate. Perfecto. Uno. Sin zafarte mal. Abre largo, dietro. Largo, largo. Está. Sí, ah. sí, sí, sí, sí. Vamos. Ah. Sí, sí, sí, sí, sí. Vamos. Forza. Sí. Uh. Uh. Ah. Okay. Uh. Vamos. Vamos. Ah. Ah. Labora conciencia. Labora conciencia. Ah. Uh. madre de dios corta, corta, corta vamos a cambiar a corta, vamos a cambiar eh. vamos a hacer movimiento, Otro movimiento puedes hidratarte, hidrátate su, su, su, su su, su, su, su machamos el skipping, de skipping, de skipping guarda forza, forza, forza de skipping, de skipping sube el ginocchio Cambiar el ejercicio de cambio. Vamos a parar fondi. Lo so. Pero tú no puedes modificar. Si sí va, si sí va. Va. Desciendo. Uno, due. Dietro, cambio. Uno, due. Cambio, se va, se va. Uno, due. Cambio, cambio, cambio, cambio. Uno, due. Ah, nuevamente. Se va. Uno, due. Ok, cambia, cambia. Uno, due. Cambia, cambia. Cambia. Ok. Vamos a hacer un poco de espalde. Espale, espale. Espale. Espale con el banquillo. Piego ligeramente el ginocchio. Abro. Se va. Nuevamente. Está. Esciendo. Sí, sí, sí. Está. Esciendo. Abro, abro, abro esciendo, sí sí sí, Abro. esciendo, su, su, esciendo, sí, sí, su, su su su su su, va, te va, ok perfecto, abdominales, abdominales, solo con una con un manubrio, uno solo me esdrayo, me esdrayo, me esdrayo ok, va uno puesto, Ta. gamba, su, Ta. guardo un punto fijo, Ta. Ta. Ta. Su. su la gamba, sube el peso, guarda. Ta. Su la gamba, sube el peso. Guarda un punto fiso, guarda un punto fiso. Cosí de fuerte male. Ta. Al colo. Ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tornar indietro, iniciamos con. Con abdomen, dai, abdomen, abdomen, nuevamente, abdomen. Nuevamente abdomen. Con abdomen, cha, cha, cha. Lo tiramos y el abdomen. Igual, igual, igual, igual. Sí. Sí. Sí. Ah, fuerza, fuerza, fuerza. Sí. Uh, vamos, vamos, vamos, uh, vamos, vamos, vamos, ah, uh, fuerza. Vamos. vamos. vamos Oh, ¿qué sucede? ¿Qué ha sucedido con él? Con el teléfono. Que no lo veo. Con el teléfono. El timer. El timer nos ha falta un esquero. Nos falta un bruto scherzo el timer. El timer. ¿Cuánto mancano? Mancano 3 ejercicios. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Tres. tres ejercicios y mancan tres, ok. Prepárate, prepárate. 2 2 uno, vía la gamba, la gamba, la gamba, la gamba, la gamba, la gamba, la gamba, dai haciendo uno Dos, cambio, cambio, cambio, cambio. Uno, dos, cambio, cambio, cambio, cambio. Uno, dos. Perfecto, cambio, cambio. Uno, dos. Va, se va, se va. Uno, dos. Ok, continua. Uno, dos. Vamos, fuerza, fuerza. Stuve, continúa. Ok. Perfecto. Perfecto. Queda mancando espalda, espalda. Oh. Uh. Madre de Dios. Me falta otro cuatro veces. Cuatro botes, Cuatro botes. Antes penúltimo, dale. Dale. Pega con el ginocchio. Va, si sí, va. Uno. lento lento lento lento da abro se se se se dopo de cuesto cual continua da. da dopo de cuesto continua continua Ah, eh, no dopo de cuesto continua gorda eh, da se va Ah, fuerza, fuerza, fuerza. Resiste. Uy, ok. Por último. Por último la corda. La corda, la corda. El skipping, el skipping. El skipping, el skipping. Vamos, resiste. Te la hay falta. Grande, grande, grande. Es que Y no su. Tornar no es fácil, tornar no es fácil, pero lo hemos hecho. Uh, uh, seis grande, seis grande! si lo hay, hecho, Claudio, Marcelo, Andrea, eh, grande, grande, grande, grande, Paolo, Federico, ah, cuánto me piace Gracias a todas las personas que guardan con este canal, todo con este esfuerzo. Vendrá pagado. Vamos a hacer un poquito de stretch. Incluso. Voy a ascender. Voy a donde yo riesca. Me enfermo. Cambio, cambio, cambio. Perfecto. Vía de uniti. Senza piegare. Senza pegar el ginocchio. Mano. Vamos a tocarla. El, el, el, el talón, el talón, el talón. Va. Meto la testa, meto la testa. Como un notatore. Senza pegar el ginocchio. Tres, dos, uno, cambio. Paso avante. Cambia. Ok, perfecto, perfecto, gamba su, cambia, adesso con tú te due, lo so que cadete, lo so, lo so, lo hecho de aposta, un si 6 esbelio, cambia, cambia, perfecto. Piego el ginocchio, giro, me fermo, cambia, cambia, de lado, cambia, tu lo haces con más con calma, hay 20 segundos, por un ejercicio de stretch, dietro, avanti, cambia y otro a eso esto su es para avanti en dietro su en you ta ta por el giorno de hoy habíamos finito miles miles miles miles miles gracias tutti tú lo repites al menos tres vueltas a la semana puedes modificar el peso aunque el tempo aunque la pausa de reposo, aunque el lavoro. Gracias, miles De cuore, Pablo.